Bienvenidos al primer capítulo de Descubre el Picante. Descubre el Picante. Picoso, picoso. ¡Ah! Hemos seleccionado diferentes chuches, patatas, donde hay chili o tamarindo. Nos hemos preparado agua y leche. Empieza tú? A ver, no huele a picante. No, huele bien. Al <risa> final no es un picor como los que hemos comido, a ver pica, pica, cada vez pica más, pero no es un picor desagradable, es un picor dulce. Yo voy bueno, a pues esto, pero no está malo, porque me parece una cochinada. No gusta nada. <risa> me pero no, es picante, picante. No, no, aquí es que estás ¿El, ¿Te picante te dar cuando, el picante es cuando lo tragas, no trágatelo, porque el picante es después. Pues te toca, te toca el siguiente. Siguiente. Esto es como una especie de goma, me iban a decir, gominora. Bye. Ah, me sale la salsa. En medio. La rellena No pica, pero es, <risa> es que Es como un subus de piña ah, bueno, Azul Es un bebé. está bueno Crema Es como Nuestros regalices rojos Pero en versión chunga Ah tío, qué asco ¿No hay bien? No. Se hace de tragar. Lo peor es el sabor, pero es que luego es como ácido. ¿Eh? Mañana al parque le regalamos a nadie. Va a ser como una noche de las noches ah. Sí, porque lo de chili es mentira. Aquí los mexicanos se tiran el rollo con que esto pica, pero no pica nada. Y dos, Pues ahora... La... Chin, chin, chin, jabón. Ah, <risa> ¡Es el peor! ¡Es el peor <risa> Pero pica, ¿eh? Es el que más está picado ¿Qué está picando? Un poquito sí. No, no lo quiero Pero si todo va a llegar No sé qué coger Este lo vendían en el mercado, es mango enchilado Vamos comprar una pastela En <risa> el mercado no se han vendido nada es que me duele la barriga ya A mí me gusta el mango a mí sí que me gusta el mango. ¿Y pica? No pica, pero está aquí. Nada. Bueno. <risa> ¿Vale? Entonces vamos allá. De momento guarda a cacao. Esto está bueno. ¿Eh? Y no pica. Es que me pica tanto del otro que. Han probado. Si venís, esto lo podéis probar. Qué vida tienen. Buah, wow, huele mucho. Huele mucho. Una, dos. Es que no lo he sabido, sabe tan mal lo primero, que no sé cómo saber dentro Mal La respuesta es mal Va a estar asqueroso, porque lleva sandía y tamarindo, que es lo que llevaba el otro Y chili Son primos hermanos ¿Veis? ¡Pero qué cojones! Tiene una salsa ¿Tiene una salsa? ¡Tiene una salsa! muy líquida no sé si... pero qué largos son es que huele fatal ya ¿qué le pasa a esta gente con las chuches? No, es que no, te no voy a meter <risa> está, malísimo. Ah, está muy malo tío tienen un problema con el tamaño? vale atentos, esto es una piruleta porque para qué hacer piruletas en forma de corazón se les puede hacer en forma de... Muñeco, <risa> Paleta de caramelo sabor cereza. Mira. Con dulce, acidito y picosito. ¿Por qué acidito y picosito? El conductor del autobús <risa> iba comiendo esto. ¿Cómo se mete la gente <risa> esto en es oh, la... Pues ¿Está hablando? <risa> Pero es que es algo Que recubre la piruleta Está muy malo, tío O sea, la piruleta está aquí debajo Ay, la piruleta redonda Y esto es toda la mierda que le pone Esto será lo picosito Y lo del piruleta será la acidito pitito. Ya, tenemos que llegar a ella A ver Mexicanos, no os ofendáis, vale. Pero... Vemos que ahora la pinta ya es otra. Esto, por lo menos, es un poco más apetecible. se sí, está bueno? ¿Por qué? Porque porque sabes a fresa, ¿no? Sabe a fresa con un poquito picosito. Tampoco te digo que sería la chuche que hiciera yo en mi vida. Nos han dicho que pica que te caga uno. Uh -huh. Vale, son rositas Eso es todo lo que le han puesto de chilín Tres Tres nada, ¿no? Se te ha caído encima Tres <risa> no. <risa> Tres, dos, uno. No. una, entera Pues es lo menos asqueroso Pica. Pica que te cagas Pica muchísimo. <risa> pica. Pica, ¿eh? Me corro sí. ah, oh, oh. <coughs> Pica mucho, pero ¿no? no, es asqueroso ¿no? no, Te pica muchísimo. Ay, que se lo ha comido un niño por la calle. <risa> pica. ¿Qué <risa> cacahuete? cacahuete? <risa> Pero bueno, se pueden comer. es que ahora picarán más o menos. Es que el inicio está buena. No es que te reventó la garganta. <risa> Tengo la lengua. será tonta y ya no pica, pero... Pero muchísimo menos que la primera vez, eh De verdad te lo digo Porque como tiene un sabor a muy fuerte ¿eh? O sea, después te sigue picando Pero el, el, la patada ya te la he pasado antes, yo creo Pero yo creo. <risa> <risa> <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estoy viviendo? Última chuche Ah, esto es como la piruleta, eh Yo paso Es como un buño de vino Y dentro bastante de chicle, eh Sabes que se lo voy a la merda, ¿no? Es que el tamarindo no me gusta ¡Bleh! Para de decir tus espantiles Pero te Que persona del mundo le dan dinero para comprar chuchis y dice lo que es como un boñigo. <risa> es que no lo entiendo, no lo entiendo, pero quiero ver cómo es por dentro. O sea, creo que este es el vídeo de probar chuchis más asqueroso del mundo. <risa> en el medio pica. Es una golosina. Que sabe mal también. O sea, no pica, pero lo del medio es que está malo. Y las chuches de sandía también están buenas normalmente. Y aquí han sido lo peor. O sea, lo peor, el tamarindo con sandía. Esperemos que os haya inspirado. Cuando vengáis a México, ya sabéis. Que acabo de, esto? ¿Qué acabo de esto? <risa> ¿No? Sí se lo va a acabar. Adiós.